Bienvenidos sean todos a este nuevo video de Al 100. La verdad es que estamos un poquito tristes porque pues es nuestro último video del semestre, pero estamos contentos también porque el próximo semestre tenemos muchas ideas y cosas que queremos hacer. Así que tienen que vernos el próximo semestre. El día de hoy vamos a comenzar con una entrevista, una dinámica muy muy padre porque como todos ustedes saben ya viene la Navidad. Esta va a ser una entrevista un poquito diferente ya que vamos a hacer un reto en donde vamos a esconder papelitos de colores. Estos papelitos los van a tener que encontrar y vamos a ver qué es lo que contestan. Así que quieres ver, acompáñanos. Esto es Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Bueno amigos, ahora vamos a utilizar una estrategia, bueno, algo diferente a las demás entrevistas. Estos papelitos que están aquí los vamos a esconder allá en los arbustos y entonces vamos a traer a un voluntario que busque uno de estos papelitos, que lo pueda abrir y que vea qué es lo que está escrito. Vamos a poner uno por acá, lo vamos a sembrar. <risa> no, aquí para que no se vea y le voy a poner unas hojas aquí, para que se confunda con la basura. Vamos a esconder otro acá, no tenemos verde, pero si tuviéramos verde, pues le pondríamos uno verde por aquí, ¿no? Ahí está ya lo cubrí con algunas hojas vamos a esconder este azul el azul yo creo que lo voy a poner uno Ok, ahí los voy a dejar los dos <risa> Ahora vamos a traer A un par de personas A un par de voluntarios Para que vengan a buscar estos papelitos Y nos ayuden a cumplir los retos Del día de hoy Hola amigos, el día de hoy nos encontramos aquí con Jesús Armando. Okay, mucho gusto, te voy a explicar la dinámica Tenemos unos papelitos escondidos alrededor de estas plantitas Y tienes que encontrar uno Y tiene una pregunta Bueno, ya encontró uno ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué te gusta la Navidad? Ok, ¿qué, qué, ¿Por qué te gusta la Navidad a ti? Supongo que a mi casa con mi familia Y esperar abrazar a mi familia ¿Por qué? O sea, ¿por qué quieres regresar a tu casa con tu familia? Es un buen recuerdo Algo que he esperado todo el año Después de todo lo que ha pasado Simplemente quiero recordarlos un momento más Ok, ok, muchas gracias Ahora nos encontramos aquí con... Renata Ok, Renata Tenemos un reto muy interesante para este especial de Navidad Mira, aquí en esta área Hay unos papelitos escondidos Entonces tú tienes que buscar un papelito Entonces se ve limpio Se ve limpio Entonces está súper fácil Comienza a buscar Comienza a buscar el papelito yo te voy a ir diciendo si vas frío, caliente, tibio Ahí estás, pues frío ¿Frío? Sí, súper frío No, espérate, no Estás <risa> Estaba súper caliente, perdón, perdón Yo me estoy confundiendo okay, okay. Ah, Caliente, caliente Caliente, a ver, a ver, vamos a ver Ah, Muy bien Ya lo encontró, ¿qué dice tu papelito? ¿Qué le pedimos a Santa? ¿Qué le pedirías a Santa? ¿Qué le pedirías a Santa? Un novio Mucho dinero para la colegiatura Para la inscripción del próximo semestre Y este, este Yo creo que pasar tiempo con mi familia, pues agradable Wow. bueno Concuerdo con pasar tiempo con la familia no un tiempo agradable <risa> y pues bueno qué tal sientes que ya es fin de semestre y que ya vas a volver a tu casa vas a regresar a tu casa Sí, sí, sí. me voy primero dios el 10 o el 2 de diciembre entonces ya estoy súper emocionada súper contenta y ya adiós montemorelos aquí estamos con dania de terapia física que okay, mucho gusto bueno te voy a explicar la, la dinámica tenemos varios papelitos aquí alrededor están escondidos tienes que encontrar uno hay uno azul rosa son como unas postis tienes que encontrar uno y tiene como una pregunta acerca de la Navidad, así que búscalos y a ver qué, qué reto sale. Sí, aquí. ¿Cómo fue tu Navidad favorita? Mi Navidad favorita fue en casa de mi tía abuela, donde nos reunimos toda la familia, las hermanas de mi mamá, los primos de mi mamá, y comemos, cantamos karaoke, Ay, se pone muy bueno, me encanta, y intercambio de regalos, así que estoy feliz con eso. Ok, muchas gracias por compartir. Nos encontramos aquí con Dani y Samantha, ¿cómo están chicos? Estamos, que es lo importante. Pero bueno, a ver, vamos a preguntarles a estos chicos, ¿qué sienten de regresar a casa a celebrar la Navidad? ¿Qué es para ustedes la Navidad? ¿Ya quieren ver a su familia Cuéntenos un poquito de lo que van a hacer este diciembre Pues yo voy a ir a mi casa eh, Ya le dije a mi mamá que me haga mi comida favorita Y ya sé que puedo descansar Pues de las clases Y pues eh, me gusta porque son las vacaciones cortas Ok, y tú Dani, dinos cómo te sientes No, igual estoy muy emocionado, feliz Yo me voy el primero La verdad no sé cuáles van a ser las calificaciones Pero el primero a las 12 yo me voy Ya la 42 la checo ya después como el 28 o 29 Si <risa> <Sí> somos Bueno <risa> Bueno, vamos a pasar a la siguiente entrevista Aquí estamos con Roden Moisés Ok, este, tenemos una dinámica muy especial para ustedes Como ya se acerca la Navidad Lo que nosotros hicimos es que escondimos unos papelitos Aquí donde están esos arbustos Entonces este, tienen que encontrar uno cada quien Y es como una pregunta acerca de la Navidad Y solamente tienen que responderla Así que vamos para que los busquen Ok, ¿qué dice? ¿Qué dice, Palo? ¿Qué comes en Navidad? ¿Pavo, tamales, pozole y ya? ¿Por, ¿Por qué, qué comes, comes eso? eso? Porque es lo que hacen mi familia. ¿Qué dice? Eh, ¿Pozole o tamales? No, pozole. <ríe> Siempre. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque es mejor que los tamales se llena llenado masa. <ríe> Ok, ok, válido, válido. Bueno, nos encontramos aquí con Ami y Ami. Te voy a eh, dar a escoger un papelito con un número. Tú saca el que tú quieras. Excelente. Ahora puedes abrir ese papelito para ver qué es lo que dice. ¡Wow! No, no puedes dice Gracias por participar. Dice, canta un villancico a mí nos va a deleitar con un villancico Queremos escucharlo O oh, pues, mira, tararealo, yo lo canto contigo <ríe> La no me da pena Pero a ver, vamos a intentar ¿Cuál quieres cantar? Sí, no me lo sé bien Noche de paz Noche de Esparce en su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Bien, quiero que producción ponga aquí que se escuchen aplausos. Muchos aplausos para Amy por habernos cantado este villancico Noche de Paz. Tú ya estás escuchando villancicos en tu casa. Te recomiendo que ya porque ya viene la Navidad. Así que, bueno, estamos muy felices. Hola amigos, pues muchas gracias. Les agradezco mucho a todos ustedes por ver nuestros videos. De forma muy especial, yo les deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo, una feliz vida y espero que cada uno de ustedes haya pasado el semestre. Si es así, pues nos vemos el próximo bueno amigos, hasta aquí llegó nuestra temporada de este semestre, la temporada 4 y la verdad estamos muy agradecidos porque este semestre muchos de ustedes vieron nuestros videos, nos dieron apoyo, nos ayudaron con reacciones y participaron en nuestras entrevistas y nos vemos hasta la próxima. Muy bien amigos, como dijeron mis compañeros, ya llegamos al final de la temporada, la verdad es que fue una temporada muy buena creo yo, con muchas experiencias, pudimos salir a grabar al pueblo, pudimos grabar en Monterrey pudimos conocerlos un poquito más a cada uno de ustedes, interactuar un poco más y pues me siento muy contenta de poder haber sido parte de este equipo. Espero que nos veamos en la siguiente temporada. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas seguir viendo los capítulos como arroba al guión bajo 100 guión bajo um y arroba umtv.mx. También en YouTube y en Facebook como umtv. Muchas gracias por estar con nosotros en esta temporada. ¡Nos vemos! No te pierdas de la temporada número 5 que viene con todo el próximo semestre. Prepárate para nuevos premios, preguntas,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 Tora, ¿no? <risa> Adiós.